Amigos, retornamos por aquí. Al hacer la pausa yo le decía que en mi caso particular, que soy oriundo a través de mis padres de San Francisco, de Macorís, me resulta muy interesante lo que ocurre en nuestra provincia. Todos ha de recordar lo que fue ese río Jaya, lo que significó para muchos de nosotros y las generaciones que han pasado toda una vida en San Francisco saben la importancia de este río. Hemos visto que desde la Cámara de Diputados una legisladora ha mostrado mucho interés por esto, llevando a cabo acciones, actividades constantes para recuperar este importante afluente. Yo creo que eso debemos de conocerlo. ¿Saben por qué? Para que las generaciones por venir y las que están entiendan la importancia que tiene este afluente para lo que es la provincia de Duarte. Para esta noche yo recibo la visita de la diputada Dorina Rodríguez del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos a conversar de eso y otros temas por aquí. Honorable, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias eh, por esta gran oportunidad. Eso es así. Honorable, yo hablaba antes de hacer la pausa y lo he reiterado, lo que significa el río Jaya para San Francisco de Macorís, Honorable lo que conocimos en sus tiempos, el cauce que presentaba este río y lo que significaba. Últimamente se ha visto con un trato inhumano, basura, desechos, que simplemente no solamente contaminan las aguas, han reducido a su mínima expresión y sin decir lo que usted sabe que hacen algunos despiadados con la extracción de materiales honorables. ¿Qué pasa con nuestro Jaya? Bueno, el río Jaya... Muere, como quien dice, está casi muerto. Sí. La verdad que ha sido más de 70 años sí. de daños al río, de falta de conciencia de los ciudadanos. Y vemos cómo a nivel mundial eh, se ha tenido que, empezar, que volver a mirar lo que es la naturaleza, lo que es el medio ambiente, porque es lo que nos garantiza la vida. Sí. El mismo cambio climático nos pone a nosotros contra... La pared es que tenemos que empezar a tomar decisiones sí. a favor de nuestro medio ambiente. Y el río Jaya, honestamente, sí, seguro que tú has escuchado, sí. San Francisco de Macorís, la ciudad del Jaya. Así mismo. Así y misma. la gente dice que la gente de San Francisco de Macorís somos gente maravillosa, que somos gente sí. espectaculares, pero... Somos la ciudad del Jaya en su tiempo, la ciudad de un río hermoso, sí, nuestra claro principal sí. fuente acuífera. Claro. Pero ahora mismo se puede decir que somos el río de la cloaca, claro <risa> por no decir Dios. la otra palabra sí, claro que podría que sí, claro que sí, escucharse claro, claro que más sí. feo. Nuestro río está sufriendo daños muy eh, difíciles desde su cabecera, hay personas que han se han puesto a desarrollar labores agrícolas sí. que no van acorde a lo que es ese río en el área que le corresponde al río para ser reforestado para árboles que le produzcan agua entonces esos árboles que producen agua eh, mejor lo cortan para sembrar cacao y otros productos que sí. le puede oh, y otra, otros árboles que le pueden dar riqueza económica a ese a ese empresario agrícola, pero que merma la calidad del río. Yo he tenido la, la decisión de caminar completamente el río. Sí. Te puedo decir que, ¿cuáles son los daños principales? Bueno, eso, tomado de su terreno para la producción agrícola irresponsable, sí. extraído de las arenas, eh, deforestación, es decir, la tala de árboles... Eh, por ahí, por Naranjo Dulce arriba, hemos tenido, hemos encontrado hasta una construcción en el mismo cauce del río. Oh, Más abajo encontramos grandes posiglas de puerco, de wow, pollo Santo y todos esos desechos al río. Esos ya son en los campos. También grandes producciones agrícolas de hortaliza con bombas extrayéndole agua. Wow, También bombas extrayéndole agua para piscinas públicas. Pero si llegando ya a la ciudad en el crecimiento sí. desproporcionado que han tenido los barrios que están en el área de influencia del río y que por la gran deuda social que tiene el Estado Dominicano con lo que es el tema de, de los drenajes, de lo que son los alcantarillados, las plantas de tratamiento, que tú sabes que es un tema nacional, claro, sí. el río Jaya no se escapa a eso. La mayoría de esos sectores, eh, todos sus desechos... Eh, de sus baños lo tiran al río, pero también por falta de conciencia la basura y cuando el río Jaya pasa por las urbanizaciones, el caso se pone un poco mayor, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de urbanizaciones de personas que dijeron al ayuntamiento que iban a construir su planta de tratamiento de agua y simplemente lo que tienen son bombas con grandes tuberías directo al río Jaya. Estamos viendo en pantalla, honorable, escúcheme ahí, el proceso que usted ha llevado a cabo de recogida de basura, pero honorable, todavía mire lo que ustedes hacen, miren cómo se ve el gran cúmulo de basura allá detrás. Sí, Es y más hay, serio de lo que nos pudiéramos imaginar. Es más serio, esa es un área que no está ni tan fea, hay áreas que son peores, que sí. no se puede ni entrar. Y no se ha hecho tanto el trabajo de, de, de recolección. Eh, exactamente, yo creo más en un trabajo integral. Eso lo hicimos fue apoyando a la Dirección Provincial de Medio Ambiente que sí. tenía ese operativo. Pero yo creo que el Río Jaya merece ya una propuesta integral completa, no simplemente lo que se ha hecho por muchos años, muchas instituciones recogiendo plástico y entonces el otro ya diez Sí, sí, sí. Pero sí, ya tenemos propuesta eh, clara de cómo vamos a resolver el tema del río eh, sabemos que es un gran reto que necesitamos la, eh, que se involucre toda la sociedad sí. franco macorizana pero principalmente tengo que agradecer la disponibilidad y la disposición de nuestro presidente de la república Luis Abinader que está muy empoderado en que el río Jaya sea eh, saneado que Qué. sea rehabilitado y que podamos eh, volver a conquistar los espacios, por ejemplo ahora mismo tenemos ya en el presupuesto de este año, aunque por asuntos de estudios técnicos posiblemente sí. no se pueda iniciar la obra, pero ya uno de los barrios que más afecta el río, que es el famoso Barrio Azul, donde el río ay, hace ay, sus ay, estragos hermana. todos los años. Yo creo que uno de los barrios más poblados de allá de San Francisco. Es, eh, bueno, es, es bien poblado, no sí. quizá de los más poblados porque San Francisco ya es una gran bastante. ciudad y tiene muchos barrios grandes, pero sí es el barrio que más ha sufrido porque con todo lo que se le ha hecho el río, cuando el río viene entonces sí. a cobrar, ellos son los que han pagado la cuenta sí, más cara. Sí, sí. Y ya nosotros tenemos la bendición de que hay un proyecto de reubicación de esas personas del Barrio Azul y de recuperación de esos terrenos para un parque ecológico Excelente. que el plan de nosotros ya en ese proyecto integral de recuperación del río es que no simplemente sea un parque alrededor de barrio azul sí. y de la y de la manicera que es otro barrio que está ahí también incluido sí. en el proyecto sino que se pueda construir un gran corredor ecoturístico, sí. Riveras del río Jaya y precisamente va conectada a un proyecto que tenemos depositado en la cámara para que ya de una vez y por toda nuestra provincia de Duarte se declarada provincia ecoturística. ¿Puede dar un poquito de detalles de eso, honorable? Porque sería muy interesante. Creo que esto pudiera venir como una especie de... De tanque de ante esta situación, porque vamos allá a se ver a la necesidad inminente de poder limpiar y sanear toda esta zona, sí. cre ya creando la declaración de la provincia ecoturística. Sí, porque ahí pudiéramos acceder a recursos que claro. son del Ministerio de Turismo claro. y, a, a, y no simplemente para, para trabajar la parte que tiene que ver con las riberas del sí. río, sino también con todo lo que es la provincia. La declaratoria de la provincia Duarte Ecoturística. Yo, yo tengo la fe de que va a llevar mucho desarrollo económico y social a San Francisco de Macorís, a la provincia de Duarte completo, pero que uno de los proyectos que más vamos eh, a impulsar es que ya logremos darle a San Francisco de Macorís la oportunidad de esas áreas verdes de esparcimiento para que toda nuestra gente tenga una mejor calidad de vida y pueda ir a tener un momento de esparcimiento en, en la naturaleza sí. que conste que dice un gran escritor en su libro las leyes espirituales sí. para lograr el éxito que una de las leyes es poder tener ese contacto con la naturaleza y nosotros queremos que los franco macorizanos pudiéramos disfrutar con ese espacio natural pero saneado sí. que sea para la salud ir a ese espacio y que se pueda desde ahí también apoyar a muchos emprendedores que pudieran desarrollar sus diferentes negocios, claro. sus diferentes puntos de comida, sí, de sí, bebida sí, sí, y del lugar donde la gente vaya a compartir en un ambiente en familia, un ambiente sano y sea más desarrollo y más calidad de vida para... Nosotros... Excelente, honorable, siempre uno ha de preguntar, es una, una iniciativa suya la creación de esta provincia ecoturística San Francisco, el respaldo, el apoyo de los legisladores, los demás miembros de la Cámara, ¿cómo ha sido la receptividad? Mira, no es una iniciativa mía, debo no, decirte no. que hace más de cuatro años, eh, han diferentes legisladores que ya no están en el Congreso, sí. han impulsado ese proyecto, pero como... Bien, tú sabes que conoce el proceso burocrático sí, sí, vale. de la Cámara de Diputados, muchas veces fue aprobado en la Cámara, eh, fue una vez aprobado en la Cámara de Senadores, pero perimió, luego sí. fue aprobado en la Cámara de Diputados, no se volvió, a, porque tiene que ser aprobado en las dos Cámaras. Sí. Ahora, el senador nuestro actual logró la aprobación en el Senado. Excelente. Logró bien. la aprobación en el Senado, yo tengo la... Propuesta depositada en la Cámara de Diputados. Excelente. La última reunión que tuvo la Comisión de Turismo, Qué bien. Eh, donde se iban a ver los dos proyectos, tanto el que ya está aprobado en la Cámara de Senadores, como el que yo tengo depositado en la Cámara de Diputados, donde yo le explicaba a la Comisión de Turismo que por amor a mi provincia, sí. eh, yo retiraba mi proyecto o que lo dejaran sobre la mesa y que acogieran el de la Cámara de Senadores porque ya estaba aprobado. Y si ese se aprobaba en la Cámara de Diputados, ya es un, ya nuestra provincia ecoturística y que independientemente de que yo también haya depositado la propuesta, a mí lo que me interesa es el desarrollo de mi gente, el desarrollo de mi provincia y ahora esa decisión está en la mano de la Comisión de Turismo que yo espero que sea tomada en consideración y que pronto la provincia de Duarte sea declarada ecoturística. Nosotros si tenemos que hacer lobby, vamos a ir a hacerlo, pero queremos que eso se logre, lo vamos <ríe> sí. a lograr. Tenemos que hacer una pausa honorable, pero al retornar, quiero que hablemos un poquito de ese accionar dentro del hemiciclo, muchos temas, muchas propuestas que son también de interés para nuestra audiencia, ¿qué le parece? Perfecto. Señores, hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato, atención San Francisco, atención Provincia Duarte, tenemos una representación aquí hablando de esta importancia, venimos en un minuto. Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Señores, conversamos con la diputada Dorina Rodríguez, quien es del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Duarte. Señores, hablamos de San Francisco, pero vamos acercando un poquito más. Vámonos al hemiciclo. Sabemos que esta es su primera escogencia como representante, como diputada por el PRM, el accionar el ejercicio legislativo siempre con muchos temas, propuestas de diferentes áreas y demás, pero precisamente... Recientemente se aprobó en dos lecturas lo que es la propuesta de la creación de la provincia Matías Ramón Mella Quisiéramos escuchar su opinión en este sentido de esta nueva provincia ¿Y qué le parece esta aprobación en la Cámara de Diputados, Honorable? Bueno, yo tengo que decirte que apoyé a mi compañero eh, Tonti Rutinel Domínguez, sí. proponente de este proyecto Proyecto este que es de la autoría de Alfredo Pacheco en su tiempo, que lo aclaró ese día sí. de la aclaración también yo soy de la que creo que siempre es bueno abrir otras oportunidades. No creo que sea que vaya a ser tan grande el sí. gasto de esa nueva provincia porque, por ejemplo, en el caso de los diputados, sí. eh, no van a haber más diputados. Lo único que van a haber, dipu haber diputados ya que van a pertenecer a un área geográfica y otros van a pertenecer a otra área. Lo que sí. se va a ampliar es un senador, Muy bien. Eh, una gobernadora, y en el caso del municipio, del distrito municipal La Victoria, sí. que se hizo una modificación para que pueda, para que sea, se convierta nuevamente en municipio, que era un distrito municipal que en su, que en su tiempo también sí. fue municipio y le quitaron esa categoría. categoría. Entonces, sí. yo creo que la política ahora mismo requiere más cercanía con la sí. gente. Qué Entonces, bien. tú tener. Eh, un área geográfica eh, posible de tu caminar, de tu andar, de tu escuchar a las personas Yo creo que siempre va a ser viable para que tanto los dominicanos que están en esa área de esa provincia Puedan tener más acceso a, a proyectos, a programas sociales Porque van a tener defensores de sus áreas Geográfica donde fácilmente van a tener acceso a sus representantes, porque en una extensión tan grande, muchas veces, sí. por más que un representante quiera hacer el trabajo, no le da el tiempo de llegar. Yo siempre creo que bueno crear eh, nuevas oportunidades. Qué bien, qué bien, honorable. Hay que hablar, hay que explicar las cosas, porque ese, tal vez ha sido eso lo que le ha faltado en este caso... Al proponente, usted dice que originalmente Alfredo Pacheco, pero don Tonti, que ha sido que se ha visto más activo? Y vimos una declaración sí, sí, no, de no, don Tonti ha sido muy activo. Muy en activo, ese... entonces, explicar las cosas como son, porque mire cómo usted lo está explicando en función de lo que sería la distribución. Hay mucha confusión en este sentido. Sí, honorable. no va a haber ni un diputado más, lo único que ya los diputados van a tener cada cual un área geográfica. Si una, sería como una especie de redistribución de la demarcación que le correspondería. Exactamente. Entrarían en las nuevas circunscripciones que se crearían a raíz de la distribución. Ah, Así es. Qué bien. Honorable, seguimos en el hemiciclo. Pieza tan importante y tan debatida como el tema del Código Penal. ¿Cómo ve usted esto? Pero también vimos que en el día de hoy se presentó una propuesta para el tema de la salud mental, que es tan necesaria en estos momentos. ¿Cómo ve usted esos proyectos y cómo ve las posibilidades de ustedes que se puedan aprobar en la Cámara de Diputados? Mira, yo creo precisamente, empezando por el último, el tema de la salud mental después sí. del COVID. Eh, uno está relajando, dice detrás de cámara, aquí está un, todo el mundo un poco sí, loco, sí, porque sí, las sí. situaciones, el estrés, la presión, yo de verdad que estoy dispuesta a apoyar ese proyecto de nuestro colega Aníbal Díaz, lo creo muy prudente, claro muy apropiado sí. para la época que estamos viviendo, que los seguros eh, dejen de ganarse un poquito más y que le den acceso, que la parte psicológica y la parte mental... Eh, muchas veces son las que provocan la mayoría de los problemas sí. físicos y que claro. si se le da esa cobertura a las personas de poder acceder a servicios de salud mental, sí. muchas enfermedades pueden evitarse. Claro yo, sí. yo auguro de que ese proyecto sea aprobado. Con relación al código. Vamos a ver, honorable. Bueno, lo que yo he podido notar después sí. que estoy en la Cámara de Diputados, que antes no entendía sí. porque lo veía desde afuera, Mira, la verdad que la pérdida de valores a nivel del mundo demuestra la como el irrespeto, como, como se han perdido como, como hasta el respeto a las personas, a la institucionalidad uh -huh. y como que se ha visto una de baja en, en todo ese tipo de cosas. Y es precisamente porque al parecer hay organismos internacionales que, que quieren como un libertinaje a nivel del mundo, como sí. hay cosas en países desarrollados. Nosotros tenemos eh, un país que para estar en coherencia, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al aprobar un código penal. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país bendecido por nuestro Dios. Amén, amén. Y que nosotros como lema, nosotros como lema, como país, tenemos Dios, patria y libertad. Sí. ¿Qué pasa con el código que han llegado personas, organismos internacionales, es lo que yo he podido observar a través de algunos representantes, sí. a tratar de incluir temas que están, de, que están en contra de lo que son los principios y valores sí. cristianos. Y es verdad que hay gente que dice, esto no es una iglesia, esto es el Congreso, pero el país nuestro, señores. Nuestro lema es Dios primero. Sí. Excelente. O sea, en otro país podrían quizá cualquier cosa que vaya en contra de, de, de los valores sí. cristianos lo pueden aprobar, pero aquí no, porque es que nuestro país es Dios, Patria y Libertad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cada vez que ya el código está así de aprobar, por ejemplo, nosotros lo aprobamos, sí. listo, con todos los valores como iba en la Cámara sí. de Diputados, pero vinieron en la Cámara de Senadores y le pusieron un ingrediente sí, para sí, que sí. no se pudiera aprobar. Entonces, ahora mismo... ¿Cuál es la situación del Código? Bueno, yo soy ahora de la proponente del nuevo Código que está depositado en la Cámara de Diputados. Sí, ¿Cuál claro. es el Código? No es nuevo nada. Es el que aprobamos nosotros los diputados. Que lo reintroducieron. Que, que exactamente, hicimos una reintroducción, lo que creemos en ese Código, porque se trabajó bien trabajado y está de acuerdo a todos los valores que nosotros como país predicamos. Entonces Excelente. yo espero que ese código prontamente se le abra la puerta y que pudiéramos empezar las discusiones y que ya de verdad pueda ser aprobado, porque la verdad que con todo lo que ha pasado y todos los cambios que se han dado a nivel del mundo, hay demasiado tipo penales que requieren tener ya su especificación sí, claro y que, que no sí. la tenemos ahora. Yo espero en Dios que en, esta, eh, que en este periodo legislativo nosotros pudiéramos regalarle a la República Dominicana la oportunidad de tener un nuevo Código Penal. Excelente, honorable. Honorable, nos queda apenas un minuto, pero no puedo dejar de aprovecharla. El pasado domingo, el presidente Luis Abinader, al parecer dicen algunos críticos que dio un grito de guerra cuando decía no mirar hacia atrás y que el partido entonces salga a trabajar. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Yo, y, bueno, yo, si tengo, yo, está... yo te puedo decir a que ver. el domingo fue un día de mucha emoción, porque de verdad yo... Creo en esa política que hace nuestro presidente Luis Abinader. Y cuando él dijo, vamos para la calle, ¿pero a qué fue que nos dijo que fuéramos para vamos la calle? A ver, pues, a hacer hay... política social, ayudar a la gente, a servir, que es la real política. Y por eso me emociona y me apasiona su discurso. Y estoy consciente que en nuestro país la reelección de Luis Abinader está garantizada. Está garantizada porque por fin tenemos un presidente honesto decidido a mejorar la vida de la gente y trabajando por nuestro país y motivándonos a muchos políticos a cada día ser mejores y estar ahí en la calle, pero en la calle sirviéndole a la gente. Sí. ¿Y qué le diría usted a los compañeros en el caso de Guido, el ingeniero Ramón Alburquerque y demás que, que tienen su proyecto? Porque al parecer ya usted dice la reelección está garantizada, pero con esos compañeros, qué, ¿qué se haría? Bueno, yo lo invito a que se pongan la mano en el corazón. Y que se den cuenta que República Dominicana en este momento necesita continuar con este gobierno de transparencia y de labor social a favor de la gente. Y que eso está garantizado con nuestro presidente Luis Abinader. Que se pongan la mano en el corazón y piensen independientemente de sus intereses personales en el bienestar colectivo de todos los dominicanos. Excelente. Señores, se nos ha agotado el tiempo. Faltó tiempo para hablar con la Honorable. Por suerte, fue como ella me decía hace unos minutos, que a veces la televisión no uno no puede hablar mucho, pero al parecer el tiempo fue suficiente. ¿eh? Gracias, gracias sí. por la oportunidad. Siempre a sus órdenes. A usted por su tiempo. Señores, nosotros concluimos por el día de hoy en este espacio de Una interesante conversación, medio ambiente, política, pero también para conocer cómo marcha el hemiciclo, en este caso la Cámara de Diputados, que es interesante conocer cómo está todo. Dorina, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias.